Hey, bienvenidos a Clássimes, yo soy Messi, no me voy a maquillar hoy, solamente les voy a mostrar los rubores de Colourpop que acabo de comprar Son nuevos, se llaman Super Shock Blush y me los voy a poner aquí para que vean los colores En caso de que les interese comprarlos y querían estar seguros del de color, de cómo se ven, cómo se sienten Este se llama Cheerio y es satín Al igual que las sombras de Super Shock Shadows, los rubores de Colourpop son cremosos. Mi perrita está haciendo un desastre por aquí. Este precioso, mi favorito, se llama Rain y es mate. Y esta belleza naranjita se llama Quarters y es satin. Aquí están, claro, exagerados porque uno no se pone tanto. Si lo difuminas, son súper, súper bonitos. Ahora más de cerquita aquí lo vamos a hacer otra vez y lo vamos a hacer de manera más, más real. No poniendo tanto producto, sino para que vean cómo se verá en realidad cuando lo uses. Vámonos con Rain, mi favorito. Quiero que sepan que ya me los he aplicado también con brochita. No solamente con los dedos. Aún siendo cremosos, estos rubores se dejan aplicar con brocha bastante bien. Al igual que las sombras de Super Shock Shadow Color Colourpop. Que aunque sean cremosas, se pueden aplicar muy bien con brochita. Cuartes ahora. esos rubores se venden por 8 euros en la web Yo la compré en la web original de Colourpop Les voy a dejar los links a los tres colores Abajo en la descripción de este video Bueno, para mi color de piel es un color muy, muy, muy usable ¡Qué belleza! Ahora me voy a quitar este y me voy a poner el tercero Cheerio este es súper intenso, aquí hay que tener más cuidadito y hay que difuminarlo muy bien. Serial, quarters. Y ahora para que lo vean los tres, me voy a poner aquí en la frente, de nuevo, Rain. Rain, Quarters, shiro. Escríbeme con cuáles son los tres. ¿Quieres que me haga un look próximamente? ¿Y cuál es tu favorito? Déjamelo saber en los comentarios aquí abajo. Espero que te haya encantado este video. Y si es así, regálame un like y suscríbete a ClassyMess Y así te veo pronto en un próximo video.